Hoy nos damos cita con el arte y lo hacemos aquí en el Casino de Puerto Banú, donde no solamente aquí podemos disfrutar de ver estos cuadros y estos artistas que nos deleitan con sus obras de arte, aquí también se disfruta de una excelente gastronomía, porque hay un gran chef que ya para mayo tiene preparado unos exquisitos platos que lo vais a ver próximamente. ...hoy hablamos del arte, de estos cuadros, esta exposición... ...son muchos los artistas que pone de la mano de Máximo Sendini... ...que la ha titulado Te amo... ...y en ella encontramos unos barcos espectaculares... ...que según él nos transmite la libertad a través de ellos... ...bueno, otros artistas que nos muestran sus paisajes, ...pero con un toque diferente... ...bueno, hay un sinfín de obras a cual más bonita... ...con mucho colorido... ...y sobre todo con mucho amor y mucho arte... ...así que vamos a deleitarnos con ella... ...para los que no hayáis podido venir... ...sabéis que hay una fecha más ampliada... ...para que vengáis a verla... ...porque es totalmente libre... ...no tenéis que pagar por la entrada... ...y vais a disfrutar de ella... ...así que os animo a que vengáis... ...a los amantes del arte... ...de la mano como hemos dicho de Máximo Sendine y yo sé que estáis haciéndonos fotos todo el tiempo. Disfrutar de esta exposición que merece la pena. Gracias. <música> Te amo, Qué título más bonito para una exposición, es que son un genio, tanto Máximo como Giuseppe y hoy lo entrevistamos aquí donde nos encontramos en este casino en Puerto Banús donde vamos a ver cada una de las muestras con muchos artistas, que hoy hay un montón así que en este colectivo vamos a aprender mucho sobre el arte, Máximo hoy vamos a aprender muchísimo Buenas tardes, sobre el arte. gracias siempre por apoyarnos, eh, estamos otra vez aquí en esta maravillosa la... Eh, ...sede del Casino de Marbella, que es una fábula de verdad, han hecho una maravilla de casino... ...y e, e qué quería decir, estamos muy cargados porque a mí me, me sale, me, tengo un subidón... ...en primavera increíble de energía, por eso que os presentaré toda una colección de barcos... Porque vamos verso el verano es mejor que pensar a un barco en el medio del mar y sobre todo con uh, un sentido de libertad, cosa que nos está fallando muchísimo en estos años. Espero que lo aprecéis. Buenas no. noches a todos. Se llama Te Amo, ¿no? Te, ¿Te Amo, llamanos, ¿no? sí, claro, siempre. Todo amor, todo amor Siempre todo el amor que mueve. Barco, hay que hablar de los barcos de esta noche. Barcos, y háblame de los artistas que ponen... Bienvenido a una nueva entrega, como se suele decir, Casino Marbella con Excellence Art Gallery y Artevento. Presentamos una nueva colectiva internacional, una colectiva internacional que se compone de 13 artistas procedentes de 7 países diferentes. Entonces, representaremos eh, pictóricamente. ...algunos han podido llegar también, aquí estarán con nosotros para vivir esta, esta noche... ...tenemos países como por supuesto España, Italia, Estados Unidos, Venezuela... Eh, ...tenemos Francia, tenemos Austria, con lo cual damos a todos estos artistas... ...nuestra más cordial bienvenida. Hemos, eh, eh, pienso una vez más, conseguido plasmar una serie de eh, obras de arte... ...entre sí, porque suelo repetirlo siempre... ...al fin y a cabo, la exposición de tipo colectiva... ...es una exposición que en algún momento puede generar... ...un salto, un contraste de una obra a la otra... ...importante también decir que esta noche... ...traemos la colección que hemos presentado... en el, ...hace pocos, poco menos de dos meses en París... ...Ferias Internacional, por lo tanto... Creo que es una oportunidad para quien no ha podido estar en París, porte Versailles, donde hemos estado por supuesto con Excellence Art Gallery y todos los artistas, poderla verla aquí en Casino Marbella y hemos traído esta, esta colección. Eh, ¿Cuánto tiempo va a estar expuesta? ¿Es solamente hoy o no, va no, a permanecer no, no, no, sí. más días? Por supuesto será eh, visible a lo largo del mes de mayo con los horarios que claramente del, del Casino Marbella el acceso a la uh, exposición es libre y quiero dar también una, una nota interesante es la primera vez que presentamos una colección extensa, amplia de las obras de Máximo que son obras referentes a su nueva colección descubriremos Máximo bajo una faceta, una vertiente diferente porque presenta esta colección con homenaje al mar, con estos barcos o vele, como se dice en Italia, le vele de Massimo, obra a olio, absolutamente creo que cautivan por su matericitad, son obra a olio, con lo cual nos, nos encanta poder presentar aquí por primera vez esta colección, ¿verdad Massimo? Esto... Sí, infatti lo que he dicho que fuéramos, por ejemplo, a esta obra y que me hablaras de ella, ¿vale? Vamos a hablar de esta obra. Como to, todo el mundo sabes, el corazón a veces ríe y a veces llora, entonces está, esto te amo, esto, mi corazón que pulsa mucho, y algunas veces está llorando un poquito porque no siempre estamos en el medio de la felicidad, hablo sentimentalmente hablando. Esto es lo que quería transmitir, pero el amor siempre. Cuando, cuando ha habido tristeza, realmente probamos la felicidad. Si no hubiese así, no probaríamos nunca la felicidad. Así que estamos bien. Absolutamente. Bonito. Cada medalla tiene su revés. Muchas gracias y enhorabuena, no, no, no. gracias. Buenas noches a todas las noches, gracias. Vamos a hablar con Irma, mayor Vitales que expone también hoy en este colectivo de grandes artistas, con lo cual hoy estamos encantados de admirar todas estas obras. Bueno Irma, felicidades eh, por tus gracias. obras y cuéntanos un poquito qué vas a mostrar. Bueno, voy a mostrar estas dos obras que digamos que pertenecen a mi último periodo, porque antes eh, yo pintaba paisajes. Eh, muy, eh, eh, muy especializados, muy realistas y casi se podría decir un tanto bucólicos, ¿no? clásicos. Y luego de ahí eh, fui incorporando la arquitectura y eh, la arquitectura que la vemos aquí, muy simétrica, la parte no, de paredes, el suelo y la naturaleza. Y lo mismo en este lugar también vemos la parte de arquitectura, la parte de naturaleza y también la parte de surrealismo, ¿no? Entonces, eh, primeramente, eh, yo se ve eh, inconfundiblemente la mm, relación que hay entre lo que yo pinto y el paisajismo que yo hacía, y soy paisajista y hago diseño y construcción de jardines, entonces eso me ha influido mucho en las obras pictóricas y casi todas eh, aflora esa influencia. Esa relación que yo tengo con el mundo vegetal se ve luego en las obras pictóricas. Y así como antes en el diseño de jardines yo usaba, por ejemplo, la, los colores vibrantes de las plantas y las combinaba de acuerdo a los colores ...para que resultaran bien y agradables... ...también usaba las texturas... ...y los planos de luz y de sombra... ...luego eso yo lo he incorporado a la pintura... ...entonces en esta última etapa... ...al incorporar la arquitectura... ...más lo que yo ya traía del paisajismo... ...he hecho una especie de simbiosis o de síntesis... ...en donde encontramos arquitectura paisajismo, arte y naturaleza, es decir, una especie de dialéctica entre los curvilíneos, la línea, lo recto y el plano. Eso es, es este precioso, Irma. Muchas Precioso, gracias. de verdad felicidades. Gracias. Me ha encantado tu exposición porque es muy bonita gracias. y hoy estamos aquí entre grandes artistas, con lo cual somos felices. Gracias. gracias, gracias, gracias a ustedes. un placer aquí poder dar la bienvenida a la exposición colectiva internacional The Night of Excellence que se está celebrando en el maravilloso entorno en la maravillosa brillante instalaciones del Casino Merbella y nos encontramos con uh, Juan Manuel Silva uno de los artistas que ha participado ya en diferentes exposiciones internacionales y por supuesto también con la galería Excellence Art Gallery que ...esta noche presenta por primera vez en, en Marbella... ...lo que fueran su obra, su escultura... ...hablamos de escultura en este caso, en París... ...damos bienvenida a Juan Manuel Silva. Hola Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por... ...un placer para mí como siempre estar contigo. Y por supuesto preguntarte, ¿qué te está pareciendo... ...esta noche en Casino Marbella y tu visita aquí en Marbella? Me gusta, me gusta mucho el evento, está bien organizado, bonito y... ...estoy muy contento de poder participar... ...hablamos un poquito de esta obra que traemos junto a ti... ...por supuesto que expusimos en la Feria Internacional de París... ...de final de enero, prácticamente febrero... ...que pero ahora aterrizan aquí en Casino Marbella... ...y la tenemos aquí detrás de nosotros... ...hablan un poquito porque seguro quieran saber... Eh, ...la parte histórica, emocional y conceptual... ...que hay detrás de estas esculturas... Bueno, en este caso traigo tres piezas distintas, de, representando a distintas, distintas series. Eh, son bien distintas entre ellas, tanto en forma como en lo que transmite. Y detrás de cada una pues, hay una historia, en fin. Sería más largo de contar si eso le damos. Me gustaría en, en concreto poder hablar, ya que hablamos eh, de tu tierra de origen, a Coruña... Poder hablar concretamente, un detalle, una pincelada de una obra que tiene un fuerte eh, mensaje relacionado a lo que fue prácticamente la inmigración también de, de A Coruña. Y tú sabes a qué obra me refiero. Sí, sí, es correcto. Una de las piezas que tenemos aquí representa una serie que se llama Terra Auga y es un homenaje, un homenaje desde mi punto de vista a la inmigración de, de los gallegos. ¿no? ...esta concretamente es Noray y representa la salida... ...el último vistazo que es el, el puerto, ¿verdad? ¿Qué hay detrás más de esta obra? ¿Qué podemos decir más? Porque sé Ahí... que esta noche estás haciendo un, un esfuerzo de condensar... ...pero hay mucho detrás de esta obra. Sí, sí, son, son series grandes, series de 8 o 10 piezas cada una... ...y bueno, son distintos puntos de vista, cada una habla de... ...de, de una generación de los gallegos, pero siempre... Hablando de nuestra idiosincrasia, lo, lo que nos caracteriza como, como pueblo y, y este, en este caso la inmigración, pero bueno, hay mucho más detrás. ¿sí? ¿Qué te ha parecido, qué te está pareciendo la galería, la organización de la galería? Muy bien, me está gustando mucho, eh, lo que estoy viendo me está gustando mucho y seguimos en la noche. Muchísimas gracias, te deseamos mucha suerte y que pueda eh, volver también eh, en otras exposiciones eh, aquí en, eh, en Marbella. Claro eh, que sí, gracias a, que, a ti. Y que tengas una gran eh, experiencia. Muchas gracias. Nos encontramos con Samuel Benaroche, artista internacional de gran trayectoria internacional, que podríamos decir que esta noche aterriza en Casino Marbella. ...de la mano de Excellence Art Gallery... ...que presenta sus obras inéditas... ...ya que desde ya eh, unos cuantos de tiempo... ...está preparando esta nueva colección... ...repleta realmente de mucho significado... ...y con lo cual claramente lo descubriremos... ...gracias a su palabra... ...damos la bienvenida al artista Samuel Benarroch. Hola, qué tal, buenas noches... ...muchísimas gracias, Giuseppe... ...número uno por haberme invitado... ...por participar en esta exposición tan vistosa tan llena de artistas que es fundamental exponer distintos tipos de estilos y nada me encanta estar aquí con ustedes samuel eh, estaba así eh, en la entrada hablando realmente Tus obras, Tu sobra, tu, aparte tu gran cultura cultura personal son repletas realmente de mucho significado yo creo que sería interesante también para eh, los que nos están escuchando conocer ...de manera íntima un poco tus pensamientos. Sí. Eh, eh, es importante eh, recalcar un par de cosas, ¿no? La primera de ellas, lo cojo yo, la primera de ellas es que yo soy eh, cirujano, soy, soy médico cirujano. Aparte de eso estudié filosofía y una de las cosas es la unión de ambas, ambas, ambas áreas en mi vida. La ciencia y la espiritualidad, la ciencia y el arte, ¿no? Y esta parte... Demuestra esta nueva colección que es en blanco y negro, eh, demuestra dos cosas que me gusta muchísimo nombrar. Número uno, esta por ejemplo es, es una obra donde Podemos está... Tanto habrá recursos, sí, digamos. donde, donde, donde puedo, puedo explicar clarísimamente que la mente domina toda nuestra existencia. Los pensamientos, la realidad, todo se construye a través de un primer pensamiento. Y esta obra se llama Dendritas que es parte fundamental de las neuronas, de la transmisión de información, y esto refleja básicamente eso, el pensamiento, convertirlo en realidad, ser positivo, sin ser, sin ser eh, eh, falso en este positivismo, sino un positivismo real y que tenga validez, ¿no? ¿En qué técnica realizas? Para quien se acerca también al arte, que quiere saber... También, ¿qué material utilizas, el artista? ¿Los materiales que tú prediligues, a lo cual más te inclinas, cuáles son? Sí, básicamente eh, yo tengo una cosa que es muy particular mía, la primera de ellas, es que yo a todas las obras le hago un poema, una prosa, un pensamiento, una reflexión, para que el espectador entienda por qué está pintada de esa manera y no lo dejo simplemente en una obra abstracta o, o poco figurativa. ...que no, no termina de decir nada... ...las técnicas son extremadamente variadas... ...y, y siempre utilizo muchas texturas... ...utilizo acrílicos, óleo acuarelas... Eh, ...texturas de todas las índoles... ...que no, me van a permitir a mí brindar... ...esa emotividad... ...y muchísima muchísimo movimiento... ...que es la base fundamental de mi obra también. Esperamos que de la misma emotividad... ...emocionalidad que Samuel Benarroch transmite... ...en sus lienzos... ...pueden ser atrapados... ...los visitadores... ...que aquí en, en el casino de Marbella... ...esta noche... ...realmente tenemos una gran afluencia, ...un gran público, ¿verdad? Así es, así es... ...hemos logrado reunir... ...o, o Giuseppe... Gracias, eh, ...no, gracias... ...gracias a, al grandísimo esfuerzo... ...y trabajo... ...de Excelencia Garedi, ...de la mano de Giuseppe... Y, de, ...y del artista Máximo... ...a mí me gustaría número uno... ...agradecerle eh, la presencia... ...pero fundamental entender de que el arte forma parte de nuestra vida... ...y yo formo una, una, una palabra a la cual juego con ella desde que llegué a España... ...vivir con arte significa vivir con emotividad... ...vivir con sensaciones que nos permitan a nosotros... ...no simplemente eh, trabajar y, y tener obligaciones... ...sino también disfrutar de la vida... ...distraernos profundamente... ...y esto es una forma de distracción muy importante... ...música... Hablar, eh, visitar y conocer gente, es genial todo. Te deseamos un gran éxito, que disfrutes íntimamente esta noche, que te la puedas llevar contigo como una, una, un recordatorio adentro de los maravillosos momentos hasta aquí vivido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a agradecer a Giuseppe, que hoy ha hecho también de presentador, porque el que vale, vale para todo, y además lo hace muy bien, ¿no? Tiene mucha capacidad de diálogo, de comunicar, y nos encanta. Ahora nos va a presentar un artista que es cordobés, ¿no? Como cordobés, exactamente, nos llega de Puente Genil, uh, José Rivas, un artista presente esta noche en la colectiva internacional The Night of Excellence, eh, vol volvemos a Excelencia Art Gallery y Artevento, volvemos en las maravillosas instalaciones eh, bellísimas, acogedoras de un staff entrañable como lo de Casino Marbella y hablaremos ahora con el artista que, además de ser presente aquí esta noche, también eh, es presente en importantes museos. Entre los museos, para eh, así recordar, eh, el Museo de Ubrique, dedicado también a la artesanía y al cuero, ya que José Rivas es un artista que comprometido también con un arte donde quiere acercar el arte a la, a la, a la piel o la piel al arte, de cómo se eh, quisiera interpretar, con lo cual descubriremos también su, su uh, faceta donde de buen artista andaluz uh, defiende, reclama atención hacia el lo que la tierra andaluz eh, representa eh, en este caso. ¿Mira, mira, mira comentar una cosita? Sí. Porque tú eres italiano, ¿no? Sí. ¿En Italia hay botijo, búcaro? Sí. ¿Hay, hay, hay botico? Sí. Son muy, muy típicos también, hay que decirlo, de la tierra de, de Calabria, de Sicilia, parte también de mi tierra. Que es la Puglia, la mi región es la Puglia, en el sur de, la, de esta región que se encuentra en el mar Adriático. Claramente de, de buen de buen país mediterráneo como la maravillosa España y Costa Costa del Sol llevamos también ¿Y cómo nosotros. Se llama? ¿Cómo se llama? Jarre, le llamamos jarre, son jarre en Creta, claramente, y que sabemos perfectamente todo, sabemos que mantienen la temperatura fresquita del de agua. Porque suda, y al sudar se mantiene fresco. Exactamente, exactamente. El, el, la Creta, la argila, la argila de, de, de estas jarras, como la llamamos en, en Italia, eh, eh, trasudan porque mantienen por, por su grosor... ...la temperatura de cualquier cosa que sea un líquido... ...en este caso el agua, el bien más precioso... ...un bien que también queremos sinceramente que sea un bien público... ...no tanto privatizado como en los últimos años escuchamos... ...más pública el agua. Con lo cual vemos el mensaje que lleva ese cuadro... ...y es que hay los plásticos, tenemos que descartarlo... ...porque aquí conservamos nuestra agua fresquita y vale. natural, vale. y adiós al plástico, que tanto daño está haciendo en la tierra. Me parece un mensaje el, el, el, más, el más puro que pueda existir, como el agua, puro como, como el agua, porque refleja lo que es la conciencia, se habla mucho de concienciar, estamos en una época donde se habla mucho de ética, de concienciar, eh, de sostenibilidad. Creo que también esto es una manera a través de la obra de José Rivas de eh, lanzar estos mensajes de sostenibilidad. El plástico puede ser útil en determinada circunstancia pero si podemos también reducirlo como el desperdicio del papel, si podemos eh, Uh, ...evitar este desperdicio... ...como el, el plástico... ...creo que simplemente estamos a ayudando... ...nuestro planeta, nuestro planeta en nuestros, fin de cabo... ...nuestros antepasados eran muy listos... ...eran, eran muy listos... <risa> eh, ...evidentemente, <risa> reflejaban nuestros, nuestros antepasados... ...una, una espiritualidad... ...una conciencia más elevada... ...parece una paradoca... ...con respecto al ser humano... ...del 2023... ...igual, años, años, años, años atrás... ...tenían una... ...una, una conciencia... ...sin saber de tener esta conciencia más, eh, más eh, respetuosa de nuestro hogar... ...recordámoslo siempre, vivir en esta manera es vivir en simbiosis... ...con, con, nuestro, con nuestro bellísimo y maravilloso planeta... ...que puede ser que nos lo invitan también los extraterrestres... ...se habla tanto de, de esta llegada de extraterrestres... Probablemente si llegan tanto es porque tienen también envidia de este planeta, si queremos sí, finalizar con una... En simpatía, nos iremos toda a la luna y ellos estarán cultivando aquí la tierra, o sea que yo Ahora va a ser al revés, los extraterrestres van a estar aquí y nosotros arriba en la luna. Si me preguntas una opinión al respecto, puedo pensar que también eh, si llegase una, una visita serán, serán ellos... Eh, a risolvere alcune situazioni Perché lo dico? Perché pare che il ser humano dà la sensazione, incluido, per supuesto, questo incluso incluido, dà la sensazione che solo non consiga salire ...de una situación un poco incómoda que vivimos en sentido global... ...entonces, como se dice, necesitamos de un tercero... ...quizás que no sean, no sean ellos que de, de las estrellas o que están ya aquí... ...nos vengan a, a, a salvar o a quitar las castañas de la plancha caliente. Ya venimos, bueno, te dejo en mi vamos por Rivas, ¿no? Por supuesto, vamos por Rivas ahora mismo. Nos encontramos con uh, José Rivas. Importante remarcar ahora hablaremos con él que Excellenza Galli desde muchos años, junto a su actividad, uh, bien ocho años uh, de actividad y de promoción de artista internacional, tiene una ventana siempre uh, abierta para uh, los artistas de la tierra. Nos encontramos en Andalucía y por supuesto no pueden faltar en el equipo de la Galería Los Artistas Andaluces. José Rivas nos hablará de una obra importante bajo vertiente eh, de conciencia y de ética porque a través del mensaje que él lanza hablamos de concienciar un una determinada tarea en el cual ahora no se explicará coserivas bienvenido gracias gracias por tu introducción tú hablas mucho más que yo así que yo voy a hacer una cosita, una cosita corta eh, pregúntame que quieres que poco... Me gustaría en primer lugar así, eh, saber a tu opinión de, de esta noche, qué te está pareciendo la organización, la galería, el entorno, cómo es, aunque tú eres de casa con uh, Excellenza Gallery. Eh, es cierto, llevo mucho tiempo ya trabajando con ellos, son una gente fenomenal, eh, solamente hay que ver cómo organizan los eventos y, le, y el público que acude a ellos. ¿no? En este caso aquí en el Casino de Marbella eh, expongo una de mis obras, de mis últimas obras, ...que es el, el, el Campesino... ...es una obra que realicé este año... ...y está enfocada un poco al tema rural ¿no?... Eh, donde, ...donde llamo la atención... ...con el tema del botijo... ...como, como complemento, como uso diario... Eh, un, una, ...una forma de, de beber agua... ...lo más verde posible ¿no?... O sea, ...hemos pasado del botijo al plástico... ...y hablamos de medio ambiente... ...mal, mal... ...hay que utilizar... Eh, ...creo que tenemos que volver un poco a nuestras raíces... ...y utilizar productos... ...y piezas que de verdad sean verdes ¿no?... ...como por ejemplo un botijo de toda la vida... ...mantener agua fría... ...y es un ingenio el que inventó... Eh, ...el que esté interesado puede mirar en la página web... Eh, ...como eh, el botijo por un sistema que tiene de filtración... ...hace que, que, se, que el agua... ...se mantenga fría ¿no? eh, ...esa es una de las partes de la, de la obra... ...la otra parte es el agricultor... ¿Qué, ...¿qué quiero representar con un agricultor?... ...quiero representar... ...a la persona que nos lleva la comida a la mesa ¿no? ...el agricultor... Eh, ...simboliza... Eh, ...lo más... ...digamos... ...la parte básica de la cadena alimenticia... ...si no fuera por este tipo de personas... ...que... que ...se dedican a cultivar y a recolectar el alime alimento, ...no tendríamos alimentos en la mesa, ¿no? Agua, conciencia, ética... Eh, ...educarnos siempre más... ...a entrar en simbiosis con nuestro hogar... ...con nuestro ambiente... ...el mensaje donde le veo personalmente... El, ...junto a la representación del campesino... ...tierra andaluza... ...un mensaje muy claro al... ...intentar en algún momento poder apartar si es posible... ...lo que el plástico... ...y evidentemente utilizar otros medios... ...que puedan contener en este caso... ...el bien más precioso del planeta, el agua. Correcto, esa es más o menos la idea... Eh, que, ...que he plasmado en esta obra... Eh, ...aunque sea una obra figurativa... ...pero siempre con un, una conciencia y un contexto donde quiero decir algo más, no solamente representa una figura y, un, y unos colores, sino que van más allá. ¿no? Yo pienso eh, primero qué es lo que quiero representar eh, y luego lo represento siempre basándome en un concepto. ¿no? Lo importante de la obra es el concepto, no la obra en sí. Muchísimas gracias, te deseamos que tenga un gran éxito como lo ha tenido, Le han demostrado ya mucho cariño hacia, hacia tu obra, porque es una obra con, con mucho sentido. Hay muchas obras con sentido esta noche, con lo cual hemos hablado con tus colegas y seguramente entre esta obra que se quedarán en el recuerdo, en la memoria de, de esta noche, tu obra ocupará este lugar. Muchas gracias, muchas, muchas gracias a vosotros, muchas gracias también a vosotros por, por la entrevista, muchas gracias.